alburés. Ya. Yeah. Ah, zoom. ¡Qué buenas son! ¡Cachello! Es ¡No! ¡Maldito árbol! ¡Ah, ¡Oh, mi carro! Round Forest. Ya, yeah. tres horas más tarde. Cuando desperté de mi siesta. Ah, oh, pasto. Ugh, creo que comí un poco. ¿Qué es este lugar? Oh, sí. Un árbol me cayó encima y me caí. Ok, vamos a buscar lo que necesitamos para. ¿Dónde era? Vamos a agilizar este jueguito. Yo ni sé. Ahí. Lo que yo sí. sé. Y buscar una ashita. ¿Dónde me dejaron? Aquí está la ash. Vamos a por la madera. Sáquese, sáquese, sáquese. ¡Fore! No manches, no alumbra nada esta cosa. Señor, hola. ¿Está bien? ¿Necesita ayuda? Ok, creo que no. Dice que solo le gusta observar. Bueno. Sí, ahí se ve. Adiós. ¡Señor! Desapareció. La peluche. Corro, corro, corro, corro. está de pero número dos sí ni siquiera lo agarré creo bueno no importa no llevo el uno Sí, Me gusta andar de mirón. Aquí hay que buscar 12 switches, ¿no? switches. ¿Para dónde está? ¿De qué lado? Por seguridad me vengo para acá. Está arriba, right? A ver si no me atrapa. No, no, me atrapé. ¿Dónde está? ¿Y abajo? Ahí está, está acá abajo. el tipo no lo veo 8 dónde está güey A tener que suicidar ahorita hoy viene adiós a la chingara me falta acá abajo 9, 10 pero creo que yo no sé dónde está el último so Cura lo de correr, qué bárbaro Ok, ahora Asustarnos Porque creo que sí nos va a agarrar Cámara 3 6, ok como me quito de aquí, güey? Ah Ok Cámara 3 3 es 6 3 es 6 4 es la ¿Cómo me quito de aquí? Güey? Así vas a estar Y la 2 Es 1 Entonces es 4, 1, 6 No sé cómo quitarme de aquí Perfecto, aquí vamos, es la parte, es la parte. Ah, ahí está tu amigo. <ríe> Forest One. tenías que haberte ido para acá? ¿En serio? ¿qué juego tan malvado Esta cosa no alumbra ¡Coraje! No me digas que me va a atrapar el güey porque me mato. Ahí pasó, ahí pasó. Maldición, qué coraje, güey. Te resbalas. Es como uno de este. Nada más aquí sí puedo brincar así. Un garito. la luz no se alcanzó, se alcanzó o no? maldita sea concentración ah. va a tardar verdad Muy bien. De aquí que vaya y regrese. Mi se me está pegando. no más eso me faltaba! ¿Tengo que verlo una vez más? No, porque ¡Qué tortura! Se está pegando. No se te ocurra aventarte al vacío. ¿No? ¿También está arriba? Y aquí... ¿Por qué no pude pasar? Me chocó con aquella cosa, ¿verdad? ¡Ay, pude! ¡Rápido, brinca! ¡Oh, ¡Por fin! ¡Quítate! ¡Malditos! ¡Ay, no, no, no, no! ¡Ya lo logré! ¡Por fin! Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Yo soy Lila Tochi. Espero que se hayan asustado o divertido o con los monos que no les ponen ropa, no sé por qué. ¡Ah! ¿Tienen, ¿tienen nalguitas, pues? Bueno, como sea. Muchas gracias. ¡Arigato gozaimasu!